Si alguna vez alguien te rompió el corazón Y sientes como que está de luto Bienvenido Aquí todos tenemos el síndrome del corazón roto Si eres de todos esos con un corazón inquieto Cansado de llorar reanimándose a paso lento Lento me duele el pecho y hay lágrimas estancadas Tú sabes que te partes diciendo no pasa nada Bienvenido al equipo del corazón roto Formas parte de todos nosotros Dándolo todo sin esperar nada Pegado a tu móvil por una llamada Que nunca llegaba Dijo que porque estaba ocupada Pero siempre supiste que es la verdadera Porque con alguien te engañaba Basta de todo, dilo igual que yo No supiste valorarme, es por eso que se acabó La mitad del corazón siempre partida en dos Y las pegar a todas, sería el más de un millón Los del corazón roto, saben de qué hablo De besos y labios con sabor amargo Tacto de dardo, suicidio de palco Y el puto cupido olvidándome un rato No puedo escaparme de esto Siento que algo se quiebra por dentro En cada latido llorar y llorar Ya no puedo querer con el corazón muerto ¿Cómo quieres que de pie yo sigas? En cada paso quedo ya y espinas Me pongo una venda, seguro la herida pero la vea ella y todo se termina Diría que se acaba aunque no sé ni qué Te quiero, te odio, mira, no lo sé Quiso odio quererte, diría que tal vez Amor y dolor de la mano también Van juntos besándose Noches y noches odiándose Y aunque saben que no son compatibles Pasan la vida buscándose Ya no puedo seguir Esperando por ti Sabiendo todo lo que tú me cuentas La verdad es que con ella aprendí que la gente aparenta Maltratos, mentiras y gritos de forma violenta ¿Cuántos son siguen perdidos? Perdidos años de mi vida sin ver la respuesta ¿Cuántos vivimos aferrados a una persona que está destinada a ser de alguien más? ¿Cuántos hemos enfrentado a escuchar entre lágrimas y gritos toda la verdad? No duele saberlo, no quise creerlo, pero nunca me supo amar Lo peor es que siempre lo supe, pero creí que un día iba a cambiar si no funciona la vida El tiempo te enseña que quien quiere estar Estará para ti en tus peores días Siempre existe una salida y que el tiempo siga No vale la pena recordar a alguien que siempre te olvida siempre, siempre, siempre quiso engañarme Jugaba conmigo y con otros tantos tontos Pero yo más tonto por quererte cuando ibas a olvidarme No vale la pena enojarme La gente que quiere joderte se empeña en joderte a muerte Pues suerte, ya sabes dónde encontrarme ya no puedo seguir esperando por ti duermo viendo tus fotos El amor que perdí Club de los olvidados Donde el precio a querer Siempre sale caro Aquí todos tenemos El síndrome del corazón roto Silent Choser